Puesto por mí No quiero perderme en ti me lo caes así Sabes que soy un vacilón cuando se trata de ti Parezco un chico frío por fuera Baby soy así Y voy a hacerme rich contando nuestra historia Girl Esta mierda del amor solo se verdad esto Estoy solo viendo amanecer Otra noche que me privo de volverte a ver No sé cómo dejar de querer Las vueltas en mi cabeza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 ya no quiero perder, esto me está matando Creo que sueño con ser rockstar I'm living fast, no me pidas que te quiera Si ya no estás otra noche Esas que al pensar te pierdo el control Solo no quiero olvidar, te lo vaso por favor Sigo buscando la manera de tapar el dolor Intoxicado de esa mierda que hay en la pastilla De esa sangre. Lo veo todo claro, I'm living. Esas pastillas no me calman ni tampoco me alegran. Pero me hacen pensar que la muerte no está tan cerca. cerca. Eh, yeah. Eh, yeah. Eh, yeah. Esas pastillas no me calman ni tampoco me alegran. My, my life is a fast life. Si no quieres estar viviendo, es complicado. My life. Dice que quiere volver, que no me quiere perder Mi cor está que manda Yo ya no soy el de ayer, ando la más sin saber yo ya no quiero perder, esto me está mostrando Como siempre, yo soy el de siempre Mi mirada triste con estos ojitos verdes Voy a llenar un concierto, voy a cantarte en directo Yo te escribo, ve hey. hey. Y si algún día no estoy, mantén la vibra mi amor Yo por ti brillo, girl